Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy vamos a hablar sobre innovación educativa. Y antes que nada quiero empezar leyendo muy brevemente la definición que la UNESCO da de la innovación educativa y nos dice que es un acto deliberado y planificado de solución de problemas que apunta a lograr mayor calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Implica trascender el conocimiento académico y pasar del aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción donde el aprendizaje es interacción y se construye entre todos. Y para favorecer esta innovación educativa es fundamental que los docentes cuenten con las herramientas necesarias para ello. Entendemos que los profesores son precisamente el motor de ese cambio y para dotarles de esas herramientas necesarias la UNESCO ha preparado un programa de generación de cultura innovadora para los centros educativos donde se exponen estas herramientas de apoyo. De esta manera, los profesores tendrán un punto de partida para llevar a cabo actividades y metodologías innovadoras. Entendiendo que la innovación es un proceso continuo de evolución y no simples mejoras o pequeñas adaptaciones. ¿Y por qué la UNESCO nos habla ahora de innovación educativa? Bueno, pues simplemente porque nuestra sociedad ha sufrido cambios revoluciones trascendentales en muchísimos aspectos, como es el del lenguaje, las tecnologías, la comunicación, las relaciones sociales, y para ello, para que nuestra sociedad esté a la altura de esa revolución, es fundamental que nuestros hijos se eduquen en centros educativos donde la educación no se ha quedado estancada, sino que se va adaptando a las circunstancias. ¿Y cómo se puede favorecer esa innovación? bueno Primero, eliminando los obstáculos que nos permiten lograrla, que nos permiten estar en constante evolución y cambio. Estos modelos como se suelen llamar modelos mentales y están configurados por aprendizajes que se tuvieron hace mucho tiempo en edades tempranas y que configuran nuestros comportamientos y nuestra manera de entender la realidad. Una vez que estos modelos mentales son identificados, podemos desbloquearlos y podemos aprender a hacer las cosas de una manera diferente, aprender a vivir, aprender a aprender de una manera diferente y más efectiva. En concreto, las escuelas y el sistema educativo son entornos complicados porque son sistemas vivos en los que interactúan muchísimos agentes distintos y donde es muy importante entender aspectos tan complejos como las relaciones de poder, las interacciones del grupo, la toma de decisiones, pero solo así será posible llevar a cabo cambios profundos que realmente tengan un efecto.